Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix, me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Pero hoy es miércoles y cuando hablamos de este día de la semana columna vertebral, como decimos, sanguchito del mm. medio para algunos, hablamos de Gisela Costa. Y cuando hablamos de Gisela Costa, hablamos de Impacto Inmobiliario, a quien le damos la bienvenida a la tarde del mar. Así no la allí. Hola Karina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Ah, qué frío, otra vez frío, se nos puso gris la semana, pero no importa, no importa, acá estamos como siempre, firmes desde casa. Bueno, mejor que, que esté frío y no con el, la lluvia de ayer, ¿eh? Terrible, por Dios, <risa> continuidad. Pero bueno, vamos a aprovechar los minutos que tenemos. Hoy habíamos prometido la semana pasada, estuvimos sí. dando. Eh, mucho de lo que tiene que ver el mercado inmobiliario, cuál es la situación, dimos tips, estuvimos buscando en la vuelta para seguir construyendo posibilidades, pero no nos queremos olvidar de otro de los ejes fundamentales que tiene nuestro programa, que es la construcción y, y el momento que está viviendo, que estamos atravesando con este tema en nuestra ciudad, en el país, en el mundo, pero bueno, nosotros eh, tenemos aquí eh, en comunicación con, con Radio Mix a Ramón Uranga, el arquitecto Ramón Uranga, él es en nuestra ciudad, en Pinamar, del Colegio de, de Arquitectos, que bueno tiene su sede en Mar del Plata, creo que es el Distrito 9. Y bueno, eh, le damos la bienvenida. Hola, Ramón. Hola, Giselle, gracias por invitarnos. No, por favor, un gusto, un gusto escucharte eh, y bueno, con esta nueva, esta nueva metodología ¿no? de, de, de vernos y escucharnos a través de. De, de, de las camaritas. Sí, sí, que llegó para quedarse. Así que tenemos que acostumbrarnos todos. Que tenemos que acostumbrarnos todos. Sí, a bueno, bienvenido, Ramón, a la radio. Gracias, yo, sí, encantado. Yo les digo con esto que realmente preocupa a muchas familias también que, que viven de la construcción, así que atentamente me quedo escuchándola bueno, eh, Ramón, contanos un poquito desde, desde que se dio toda esta, esta situación. Eh, en la construcción viene mm. atravesando creo que uno de los momentos más duros. ¿Desde de, ¿qué, qué están trabajando desde el colegio? Sé que estuvieron en reuniones y que han logrado, junto con el intendente, llevar eh, algunas algunas notas de algunos petitorios, pero quiero mm. que, que nos... Sí, mira, el sector nuestro, la verdad que nos agarró muy mal, porque venimos del parate del verano, en el verano es poco lo que se hace, generalmente las obras se terminan previo a la temporada, entonces ya veníamos con unos meses de bajo trabajo, ¿no? y ahora este, este, estamos arrancando en marzo, los pocos que habíamos empezado, más que nada los que estábamos con obra el año pasado, y bueno, nos agarró esta situación, la verdad que es muy complicada, muy complicada también eh, bajo el paraguas este de la pandemia, porque no es una actitud caprichosa que ha tomado el gobierno nacional, ni el provincial ni el, el municipal. Eh, en ese contexto, y bueno, viendo el avance de, de la situación medianamente controlada en localidades como la nuestra, este, empezamos a trabajar y preocuparnos a ver qué podíamos hacer y de qué forma se podía activar dentro de la ley, porque viste hay una presión a veces hasta política, de empezar a trabajar de cualquier forma. Es lo que hay que tratar de evitar para que esto no se descontrole. En ese sentido, hemos, trabajamos con, junto con el CAIP, que es el centro de profesionales tanto el Colegio de Arquitectos como el centro profesionales en una propuesta de decreto de apertura laboral, se la acercamos a, al secretario de las Públicas, que es Ariel Galera, que él empezó en marzo también a trabajar, y estuvimos con el intendente, eh, han hecho toda la gestión para que la construcción sea la prioridad uno de apertura laboral en pinamá conscientes del problema social que genera, porque hay un 30% de la población activa laboral que se dedica a la construcción. Y claro. no tiene recursos la mayoría, porque bueno, uno profesional de alguna forma, bueno, verás que pagás, que no pagás, tenés la tarjeta, bueno, algún mes más podés tirar que ellos, pero la gente no tiene recursos y necesita la plata necesita trabajar y es gente de trabajo que está acostumbrada a generar, a ganarse su plata, ¿no? Y este, bueno, y en ese contexto, te termino de redondear, en ese contexto bueno, han hecho toda la tramitación en, en la plata y en, en jefatura y gabinete, que es donde se gestiona esto, y estamos a la espera de que nos autoricen, aparentemente Provincia ya dio listo bueno para, para que empecemos, nos han avisado que nos pongamos ya los que estamos con obra de con el protocolo sanitario que ya nos pasaron, o para que ultimemos con la gente de seguridad y higiene los equipos que tienen que tener, y bueno, y demás elementos, como para donde nos den la orden, podamos empezar. Esa es un poco la situación. Giselle. Claro, ese número, eh, iba a preguntar porque nuestra comunidad depende muchísimo de la construcción, o sea, tanto el turismo como la construcción, por eso siempre decimos que está tan ligado, ¿no?, lo que la, el mercado inmobiliario, la construcción, Claro, el turismo, claro, claro, el mismo, sí, sí. Pero es un 30%... Que tienen... Eh, es lo futuro? que se estima, viste, el último censo, creo que es del 2010, y eso no hay un dato certero por ahí actual, ¿no? Este, porque tenés la gente que trabaja y después, después la familia que vive y, la, y los negocios y comercio que giran alrededor de la construcción también. Entonces, bueno, es una industria, después del turismo, la más importante y la única que tenemos, esa es la realidad. Tal cual. Eh, Ramón, al respecto, hay mucho de, muchas de las personas que, que también vienen a trabajar en diferentes rubros de mantenimiento, de construcción, tienen que ver con, con la ciudad vecina de Madariaga. Y vos como delegado de, de ambas localidades, están gestionando la, la apertura? Estamos, ya, sí, lo hemos hablado, el intendente se... Sí comprometido con el tema y aparentemente hay un convenio entre los cuatro intendentes en una vez que se empieza a trabajar en la construcción, permitir ese intercambio. Porque hay un problema también que tenemos en Pinamar, que hay mucho, mucha gente que trabaja en Costa Esmeralda. La, claro. la gente de Costa Esmeralda no puede venir a Pinamar y nosotros no podemos ir para allá, lo cual es un problema porque hay, hay más alrededor de mil, mil y pico de, de gente que trabaja, ¿viste? Que Costa Veralda tiene el control, ya viste, sensado. Ya que es un problema, viste, también, otro problema grave. Y más la gente de que viene mucho a trabajar acá. Todos claro, lo de Costa es, es aparte de familias que viven y que tienen sus... Su, sí, sí, viste que hay gente que trabaja todo el año en hoteles, en Hola. mantenimiento. De Pinamar que van a hacer mantenimiento a Costa, y familias que viven en Costa, que tienen sus, sus negocios, acá sí, en sí, en Pinamar. Sí, viste, para colmo me contaba a mí, bueno, gerente de, de Costa Esmeralda, que es aquí del infante, que bueno, que en un momento se había llegado a un extremo, que no podían ir los chicos de Costa, no podían venir a la escuela, eh, no podían ir a la una farmacia a comprar eh, antibióticos, bueno, viste, se llegaron a situaciones eh, extremas, ¿viste? bueno, hay que tratar de acordar y bueno, resolverlo. Ahí estábamos eh, respecto, también tiene que ver aunque vos, aunque vos dirás. En este momento no podemos pensar en construir cuando no tenemos la, la, digamos, las autorizaciones, ¿no? Pero todo esto que, eh, dejando un poquito de lado lo específico que tiene que ver con, con esta, esta parte de la economía, ¿no? Yéndonos a otro sector. ¿Vos crees que el incremento, esto que, del salto que ha pegado el dólar y, y cómo va a.? Eh, se está manejando ¿no? el, el aumento de los materiales, hay muchas visiones. ¿Vos creés que esto, en cuanto se reactive, va a ser eh, beneficioso para nuestra ciudad? Eh, eh, que, ¿Que se va a activar todo lo que tiene que ver con la construcción? Porque hay muchas hay muchas teorías ¿no? al respecto y, y me gustaría saber qué es lo que ustedes como profesionales conversan. Y viste que bueno la, las teorías siempre no son unánimes, ¿no? Y viste cada uno tiene su, su punto de vista. Sí. Lo que sí es cierto es que el dólar ha saltado, ha saltado mucho, o sea, eso siempre ha beneficiado la construcción. También este parate de poco trabajo, de angustia laboral, beneficia al que va a construir, porque consigue mejores precios, hay mejor precio, lamentablemente, la mano de obra se pone más accesible porque tiene la necesidad de, de acceder al trabajo pero también está la realidad es que depende un poco cómo se vaya liberando la pandemia a nivel nacional y cómo se vaya activando la, la industria en todos sus estamentos porque viste hay gente que por ahí tiene la mayoría de los argentinos que tiene ahorros tienen dólares pero si vos tu actividad tu actividad la tenés frenada o estás o estás usando tus ahorros para cubrir el sueldo es muy difícil que esa gente quiera hacer una inversión en la costa. Entonces bueno habrá que ver la economía cómo evoluciona. ¿no? Estamos preocupados con ese sentido, porque mirá, ahora nos decían nosotros desde obras particulares que hay aproximadamente 30 expedientes de obra nueva para, para arrancar, teóricamente. Que es poco, la verdad que es poco porque hemos tenido ¿viste, 300 obras, un promedio, bueno. Pero hay que ver si esa gente que está en este momento quiere empezar en este contexto. Entonces, bueno, vamos a ir claro. escribiendo. Pero bueno, siempre Pinamar es un buen lugar. De, de, ¿viste? Sabemos que es un bueno. lugar de, excelente de inversión. Los que nosotros tenemos algunos años ya dentro del mercado y vemos pues después de las crisis cómo se han eh, se ha reactivado, daría la impresión que no, no sería... Eh, esto ajeno, lo que pasa es que bueno, tenemos este condimento extra que tiene que ver con, lo, con la pandemia que hace que el escenario no, no sea igual a otras crisis económicas que hemos vivido varias. Viste, acá tenemos la crisis económica ya que veníamos del año pasado, la pandemia, el default, que no sabemos si va a arreglar el gobierno o no arregla, bueno, hay una serie de aditamentos que bueno, iremos viendo en estos meses. La lástima, viste, que siempre los impulsos de las obras son en marzo, abril, mayo. Y después claro. con un segundo arranque en octubre, en noviembre, ¿viste? Bueno, veremos a ver cómo claro. nos podemos acomodar, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, una lástima porque el panorama inmobiliario tenía, ¿viste? veníamos con un buen ritmo de inversión inmobiliaria, de emprendimiento, de inicio. ¿viste? Y muchas veces Ahí... venían cocinados de afuera, que nosotros como profesionales no los recibíamos, pero bueno, generaba movimiento en la localidad. Sí, ¿no? a ah. La verdad que eh, por lo menos como siempre comentamos había muchas consultas se había como <coughs> reactivado en ese sentido por lo menos y de, para que se preveía hacer varios algunos cierres que bueno como siempre eh, acompañan la construcción acompaña esas refacciones esa la, no solo desde la obra nueva sino la refacción cuando cuando sí, se adquieren quieren sí. causadas así que bueno sí. por eso eh, la verdad es que de lo que va de la fecha el, el índice del CAC eh, habla de, un, de casi un 11% y bueno, por eso la incertidumbre, ¿no? Es de decir, ¿qué es lo que dicen? Porque si bien, tal cual vos lo explicabas, eh, Pinamar es, es un oasis dentro de lo que tiene que ver con otras ciudades de la provincia, eh, bueno, estamos expectantes también a, a, a, a las, digamos, más a lo que uno supone a los números ciertos, ¿no? Con es, como esto que estás diciendo vos, 30 expedientes para escuchar a ver si de lo que uno supone eh, tiene que ver con la realidad. Sí, nosotros, mira estuvimos en la reunión que tuvimos con el Intendente y después participamos en otra reunión del sector productivo, digamos, de, de PINAMAR, y bueno, se planteaban también políticas reactivas del sector nuestro. Este, bueno, ¿qué podemos hacer para que también el sector se ponga interesante? Más allá del punto de inversión que somos. Entonces, en ese sentido... Eh, no, hablamos de un tema de un blanqueo general, como para que la gente que tenga posibilidades con facilidad y demás este, se mueva el mercado de, de, de tramitaciones, bueno, derecho de construcción, incorporación, impuestos y demás. Después hay una ordenanza de mantenimiento de fachadas que nosotros venimos trabajando hace rato. Recuerdo. Está en otros claro, están en, en otras localidades, ¿viste? vecinas y grandes. Eso también a genera un mercado de trabajo de mantenimiento, tanto para los, para los colegas como para la gente de la construcción y los comercios Exacto. afines. Eso es, es interesante, viste. Y después eh, estamos tratando de, eh, del mundo que, que se rigen con, con esas ordenanzas que vos las ves impecables todos los frentes, más allá de lo que sucede atrás la ciudad se ve toda con sí, una... Y, un, y es un tema de seguridad pública además, ¿viste? Porque, sí. ¿viste? Es así. Y después hay una ordenanza que también se está trabajando que en un momento estuvo en los Tendi Valeria, que es la de biodigestores o plantas de tratamiento, que eso te permite en los lotes multifamiliares tener mayor este, rendimiento. Entonces, bueno, estamos trabajando también en esa ordenanza. Y después, bueno, estaba presentado un plan director para una ampliación urbana en Cariló. Y bueno, eso fue observado, hay que trabajarlo, pero bueno, lo que decimos es este, no lo cajoñemos trabajémoslo, hagámoslo mejor y, bueno, que esto se ponga en marcha. Lo mismo hay un loteo en Cariló que está trabado también en la justicia, bueno, a ver de qué forma se puede activar, que el loteo está listo, que es la ampliación de Cariló sobre la costanera. ¿Viste? de sí. constancia hacia, hacia GESEL, este, así que bueno, hay medidas que podemos tomar como para ¿viste? bueno reactivar zona hay muchos sectores del COVID a modificar, viste que también hemos hablado, desde nuestro claro, estamos proponiendo. viste que, que me detengo un poquito ahí, es súper, eh, a nosotros nos influye 100% el tema de los biodigestores, porque el valor claro, de la tierra, claro. eh, proporcional a lo que hoy puede construir a lo que se podía eh, no hace que no se vendan esa esa mercadería. Sí, después viste que hay una realidad, que la planta de tratamiento que se estaba tramitando en Provincia y Nación, cada vez está más lejos de la financiación, y vamos a tener que buscar este, soluciones propias. Este, creo que ya se está trabajando en ese sentido. Esto es un tema que por ahí se va a hacer opcional a las viviendas con algún beneficio, y después hay que pensar para Pinamar una planta por lo menos autofinanciable, para un sector, por lo menos, multifamiliar, hotelero, comercial, y bueno, empezar por algo, ¿no? Pero bueno, son medidas que vamos a tener que empezar a, a trabajar en conjunto. ¿Y, cu ¿Y cuántos años hace que estamos hablando del mismo tema, Ramón? Es, tarta, ¿no? 20, 30, es increíble, es increíble. ¿Te cruzás sí. políticamente? No importa, más allá del color político, ¿eh? Los que están sí, en el sí, de... porque han pasado todos los gobiernos. Pasado todos los gobiernos y seguimos hablando con los mismos temas, sí, ¿no? Sí, es, sí. Nos vamos eh, haciendo grandes, ¿viste? Lo los que temas digamos, grandes siguen igual, ¿eh? Pandemia, ¿no? Eh, <coughs> por lo menos lo que deja traslucir que hay muchas decisiones que, que en otro momento hubiesen tardado años y que de repente en la urgen ahora se tiene que decidir, se tiene que... Sí, hacer. claro. Sí, sí, yo creo que eso nos va a dar ejecutividad, viste, en las soluciones y, y no dudar vale. tanto y no tomar, viste, nos va a ser más fácil ponernos de acuerdo, me parece. Eso es Tan... importante. O sea, para la que si uno habla realmente de lo que tiene que ver con la salud, el, el hecho de poder tener de una buena vez por todas la planta depuradora, sí. creo que es, eh, desde sanitariamente hablando, es fundamental, de lo, el agua que tomamos, desde, sí, desde, desde sí. mucho... No solo cómo está ligado ese detalle a tantos temas, ¿no? No solo a la reactivación de una, del mercado, al cuidado, o sea, es, es impresionante cómo... Eh, pasan los años y seguimos traba trabados sí, en eso que es sí, sí. fundamental. Sí, sí, para parte de nosotros, uno por nuestro ecosistema y otro porque nosotros vendemos la naturaleza. Entonces, somos una playa, bueno, vivimos en la playa y bueno, tenemos que ponernos a la altura de toda esa venta que hacemos comercial y bueno, como tipo de, de ciudad, ¿no? como producto Tal de ciudad. No te, no te robo más minutitos, lo que sí, bueno, nos gusta y que ya cuentes con nosotros para eh, tanto el, el colegio, el digamos, eh, ustedes como representantes de los arquitectos o el centro de profesionales, siempre que, que quieran compartir las novedades o lo que como bien están trabajando, está, las, las puertas de mix están abiertas y bueno, para esto, no para que se, que se vea cómo entre todos tratamos de, de aportar nuestro, nuestro tiempo para, para poder salir adelante. Sí, Gisela, yo te agradezco la, la oportunidad, este, creo que es, este es un tiempo bueno para que en comunidad este, trabajemos juntos, así que, bueno, ojalá que así sea, yo creo que el Intendente de alguna forma lo ha entendido, en el sector nuestro el Secretario de Obras Públicas Nuevo está trabajando mucho y tiene muchas ideas y, y lo estamos apoyando, así que bueno, ojalá que esta crisis es una oportunidad también, ¿no? Bueno, bueno, gracias y bueno, seguimos en contacto, Ramón. Bueno, gracias, mil gracias, nos vemos. Nos veremos pronto en el Sí, es verdad. <risa> muchas gracias, Ramón, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Cari, ¿estás por ahí? Acá estoy, acá estoy, firme. Bueno, muy linda, lo escuchaba atentamente, ¿no? Y, y rescato esto, ¿no? Lo que dijeron de Costa Esmeralda, una ciudad que es vecina donde... Todo el mundo o viene a trabajar o hay gente que vive y viene también a nuestra ciudad y que por pertenecer al Partido de la Costa está tan limitado de, de entrar la gente acá, ¿no? Algo como ah. para tener presente, para un futuro. Totalmente. Bueno, Cari, aquí dejamos y, y bueno, estamos hasta el próximo miércoles. Tal cual. Gracias gracias Ramón, gracias Giselle, gracias Impacto Inmobiliario, acá en la Tarde de Magazine. Chau, chau, chicos. Y así pasó Impacto Inmobiliario por la tarde del Magazine. Me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde, convirtiendo esta tarde de miércoles en la mejor tarde de tu vida. Ya venimos.